Eh, hay una persona, un personaje que en esta semana se ha vuelto muy viral una persona eh, muy muy rítmica, muy como que cuál es la palabra eh, muy, muy activo, hombre que le gusta mucho buscar sonido. Pero Ay. nada, eh, la semana pasada habíamos comentado Ay, Dios mío. que el señor el Pachá, Frederick Martínez, Frederick Martínez había ah. di, ha pedido disculpa a, a, a Tony. Y no le queda nada. Y nosotros bien hubiéramos mencionado, hablamos, mira, la de, disculpa de a Tony, algunos le creyeron, otros no. Yo entendía que el Pachá, que el Pachá <risa> le había dicho la disculpa y como que ese lío había quedado ahí. Creía yo. No sé si te, estoy mal, o estoy bien. Yo pensaba que eso iba a quedar ahí. Pachá dice en un video que va a demandar a Univisión. Ay, Dios mío. Vamos a ver el video, por favor. Vamos, Vamos a, ver a ver el video. video. Para hacerle dominio público que nuestros abogados se han apoderado del caso ante la FCC, que es la institución en los Estados Unidos que rige los medios de comunicación con relación a la denuncia de discriminación y descrédito a los programas de televisión que se producen en la República Dominicana y que se ven en todos los Estados Unidos. Nuestros abogados han asumido esta denuncia por discriminación y descrédito. Significa que la cadena Univisión tiene que compensarnos en dinero a los dueños de programas de televisión dominicano, a los técnicos, a los artistas dominicanos, porque desde el 2017 uno de sus talentos, que tiene más de 20 años, llamado Tony Andrade, se ha dado la tarea de desacreditar. Y si se quiere hacer una campaña sistemática, que la televisión dominicana es una vergüenza, que la televisión dominicana da pena, que la televisión dominicana no sirve. Todo esto viene a consecuencia de que la cadena Univision ha perdido rating y como consecuencia la ha captado la televisión dominicana. Entiéndase, televisión dominicana, Telemicro, Dominican View, Super Canal, TV Quisqueya y Canal América, que transmiten los programas dominicanos en los Estados Unidos. Hemos perdido dinero. Por esta campaña sistemática y una cadena de televisión no permite que un talento asuma criterio ante su competencia sin tener el aval de esta cadena. El negocio se nos ha ido al piso. El 80% de la programación de Univisión está basado en los mexicanos. Significa que los dominicanos, puertorriqueños, salvadoreños, colombianos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, argentinos, costarricenses, nicaragüense estamos siendo discriminados por la cadena Univisión porque su enfoque es sobre los mexicanos. Los artistas dominicanos como Silvio Mora, Tito Swing, Raquel, Revolución Salsera, La Chiquito Timbán, al igual que Francisco Yoa, María Vía, Chicho Severino y muchos artistas dominicanos nunca han tenido presencia en la cadena Univisión. Pero los mexicanos sí. Discriminación descrédito campaña desde el 2017 sistemática sobre los programas de la República Dominicana. La denuncia que hacemos y la demanda pública que tendría que tener respuesta en menos de cinco días de la FCC o entiéndase de la cadena Univisión, iríamos a la corte, iríamos a los tribunales a reclamar una compensación económica donde pedimos que le entreguen de un millón de dólares 5 millones a los dueños de canales a los artistas dominicanos de 500 mil dólares a un millón de dólares y yo, Frederick Martínez El Pachá de mi familia mis hijos, mi entorno ha sido muy afectado y como figura porque muchos al tener miles y millones de seguidores se han dado a la tarea de apoyar al señor Tony Andrade con ese descrédito a la televisión y a la marca Univision yo he sido afectado económicamente, he sido afectado emocionalmente, he sido afectado psicológicamente y como marca, he perdido muchos negocios por estos golpeos sistemáticos de descrédito en las redes sociales. Repetimos, nuestros abogados se han agüeñado. Una... No repitamos tanto ya, ya. Repetimos. Yo también estaba durmiendo. Sincero. Ahora, eh, eh, Neto, Neto, Ey, sí. Neto. Ey. Neto, tú no sabes que el flaco cuando escuchó que dijeron, de los 5 millones de dólares lo vamos a repartir entre los productores. Camarógrafos. Sí, sí, el, <risa> el flaco está contento, Dios mío, ¿qué va a hacer? Atención a la mamá del Pachá. <risa> el flaco dijo, hay 5 millones de dólares para los camarógrafos. Bueno, pues yo toco una parte de eso. Dina, el flaco, dina, Se activó de una vez. <risa> Mire, señores, ¿qué pasa con el Pachá? Ay, Dios mío. Yo no sé de dónde Dime, de saca. corazón. Yo quiero que tú me hagas este comentario de de con corazón, el corazón en la mano. De corazón. Yo Dime. no sé de dónde el pachá saca que Univisión eh, descalifica al dominicano o lo discrimina. ¿Cuántos dominicanos no hay? Yo no eso? sé. Primero, Tony es dominicano. Segundo, yo he visto especiales de primer impacto en la Flaca aquí en República Dominicana. Con que son Chico. locos con este país. Apoyan a los dominicanos. Oye, a Chicho, señorita porque no apoyaron a Chicho un saludo a mi compadre Chicho y a par de artistas de ahí, él dice que no lo han apoyado pero yo he visto muchos dominicanos apoyan y veo a Francisca. ¿dónde va a basar su demanda? el Pachá que el Pachá estaba bien pidiendo su disculpa entonces va a seguir con esto señor, la opinión de los programas si esto es un disparate, si lo que hacemos es un disparate eso es de Tony, es una opinión de él ahora él quiere poner a Univision y eso, porque él quiere buscar la forma de que lo apoyen. Nadie va a apoyar ese disparate que tú estás haciendo ahora. Perdón la palabra, pero la verdad es decir que tú vas a demandar a una empresa por tal cosa. Pachá, tú estás bien. Sigue en tu pegatigana. Con tu, tu, te estás buscando tu chelito. Sabemos Son cómo muchacha. te estás buscando tu chelito. Está tranquilo. Es que la esposa tuya en la noche no, no, no te pregunta, papi. ¿Qué tanto escándalo? ¿Por qué es que te mencionan tanto? ¿No? Tú lo dijiste miedo, ahí, tú en el, ahí dijiste que la familia te va a Te va a seguir afectando, mi amor. Porque la gente lo que va a seguir, eh, va a seguir hablando sobre las cosas que tú estás haciendo, que ya que muchas personas la ven como ridícula. Hay personas que entienden que tú lo que estás haciendo es algo que se ve ridículo, un buen comunicador, tipo que, que tarima te, te anima, mira, como nadie. El tipo es un duro, eh, animando, el tipo es un duro. El tipo es despierta cualquiera que esté durmiendo lo confunden hasta con papá tarima Sí, sí, hasta con el nuevo con, con el nuevo <risa> ¿Cómo que nuevo con el nuevo con el de lo mismo Saluda, personal. A Coradín, el eh, Coradín. Entonces el Entonces, Pachá, acá. te queremos. Pachá, te amamos, te adoramos. Ay, pero, por ay, favor, ay, Pachá, come aquí, ven aquí, ven esos aquí. comentarios, eso de que nuevo de el Ay, Dios mío, ese. ese eh, Vamos mira, a ver qué es lo que mira, dice el señor eh, Sócrates. Dale, Sócrates. Mire, eh, un saludo a nuestro hermano Sócrates. <risa> lo quiero mucho. <risa> eh, con el Pachá ya no hay manera. Ya hasta se gastaron los comentarios sobre Frederick Martínez. Dios mío, eh. un, un muchacho sabe hasta cultura general, un muchacho completo. Eh. Un animador por excelencia, el Pachá. Pero lamentablemente no se sabe lo que va a hacer con él. ¿Tú crees que eso es posible? Que ese hombre va a demandar Univisión ahora. ¿Eh? Yo creo que eso fue ya. Yo creo, que eso, eso yo no creo que fue lo último. No, yo creo que eso, eso no va a pasar de ahí. Del de video, pasó del video, no va a pasar de ahí. Creo yo, entiendo yo. Yo, yo, no creo, sé. yo creo que eso, nido, eso no va a pasar de ahí. Ya el video, ya. ya. El sonido, ya cogió para de primicia, los sobros holandés. fú, nítido. Ya. Ya eso no va a pasar. Creo yo. Porque mira, que lo que pasa es que él pidió disculpas. Y, y yo de decía, vez. ¿y cómo era por la disculpa de Pachá? Entonces él sigue con este chisme y estas cosas contra Tony. Me gustó lo de Tony, ¿eh? Y ey, no, no. Ey. eh en, visto, en visto, 2040. Estoy todo el visto nuevo de 2040. No, la ignorada eh. que le está dando Tony. Que, que, que el mango, entonces sí, le pone sí, a, sí. a Oruga, come mango, a Raymond Pozo come mango, a Fredín come mango. Se llama ignorada 2040. De no 2040 le están dando a nuestro amigo Freddy Martínez. Y yo veo, eso está bien por Tony, porque Tony lo que está haciendo es no extender más el chisme. Pero el señor Pachá sigue, sigue, sigue vuelve la mula eh, vuelve la, la el trigo, eh, que, que. La, la, eh, uh -huh. algo así, sí, yo, yo sí. escuchaba a mamá que eh, eh, la, mamá la que habla de eso Vuelve la mujer. burra que hay creo ver, sí, sí, saludo a mi, a mi vieja, a mi abuelita, que amo y adoro. Eh.